Año. Gracias, señor presidente. Señorías, quería explicarles brevemente la enmienda, Bueno, planteándoles dos interrogantes, para que, que quede claro lo que queremos, si vamos a aceptar o no la enmienda. Queremos un pueblo educado, con dignidad, con espíritu crítico, capaz, si queremos esto, para empezar, tenemos que cuidar a nuestro profesorado. O bien, por el contrario, si lo que queremos es un país con un pueblo ignorante, ciego, manipulable fácilmente, la respuesta es fastidemos al nuestro profesorado. La enmienda lo que busca es, para enseñar a la infancia y a la adolescencia cómo pensar y no qué pensar, es necesario, muy importante, la adecuación del alumnado en el aula y, como segundo elemento, también la determinación de las horas lectivas semanales del profesorado. Estas dos herramientas, tanto en la educación primaria como en la educación secundaria obligatoria, nos permitirá equipararnos a los estándares europeos, apostar por el sistema, por la calidad del sistema educativo español y además, luchar con la segregación escolar. Si queremos un modelo educativo, tenemos que evitar esto, la segregación escolar. También comentarles que en los países de la OCDE, los países miembros, eh, la media de alumnos por aula es de 21 personas. Y sí que es cierto que estos números cambian en algunos países, por ejemplo en Finlandia o en Suiza, donde los grupos son inferiores a 20 alumnos y así se garantiza la calidad. Señorías, para finalizar mi intervención, no podemos olvidar lo que nos decía Mandela. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Pero sí que es cierto que nos queda la sensación últimamente que desde el Partido Popular no existe voluntad de cambio, de cambiar nada. Por eso es la apuesta que tenemos en adelante. Nada más y gracias, señor Presidente.